Ah, esos putos repatriados. Contagiaron Río Grande. Yo soy un repatriado, señor. Nosotros, fueguinos. ¡Ah, mierda! Hola, golfos, hola, golfas. La verdad que hoy quería... Quería subir un video de la segunda parte de Omegle Pero, pero, pero Esto... Llegó y nos golpeó a todos, creo eh, sí, hay 21 casos confirmados del rey Grande, para mí son más Pero dicen que son 21, aunque es medio raro porque me parece que hay una data media falsa ¡Lame, lame, lame mis pelotas! Deben haber muchos más, pero... Ah. Habló el cabeza de poronga del gobernador de Tierra del Fuego y veamos, vamos a reaccionar a las pelotudeces que dice, a ver. ...y vecinos de nuestra provincia. Hoy nos toca afrontar esta noticia dura. ¡Dura tener la cabeza, cabeza de la poronga! ...de los casos positivos en la ciudad de Río Grande. ¡Ay, acá. Casos positivos que son en personas concretas. Padres, madres, amigos, conocidos Y que nos puede tocar a cualquiera de nosotros Lo hemos dicho mil veces Señor, estuvimos cuatro meses encerrados De hecho, estuvimos una semana antes que Buenos Aires La cuarentena empezó una semana antes Acá que, que Buenos Aires, que toda Argentina Y no tomamos ningún caso Usted abre Los repatriados, llegan Se mandan miles de cagadas Y ahora pagamos todo Vamos a seguir teniendo casos positivos Esta pandemia tiene esa característica es por eso que hoy no tenemos que ni perseguir, ni condenar, ni hablar mal de aquellos que tienen este virus. Porque ni siquiera sabemos cuál es el origen todavía. Profe, profe, acá, acá, acá, yo sí sé, yo sí sé, yo sé, ¿por qué? Porque ustedes, manga de pedazos de pelotudos, empezaron a abrir todo como si estuviera todo común y corriente y normal y en vez de a los repatriados dejarlo en un hotel, Encerrados por 14 días, no, lo dejaron en sus casas, y estos pendejos, pelotudos, empezaron a salir por todos lados, a esparcir el puto virus por toda la puta ciudad. Y hay muchos casos, hay un pendejo que, ya él solito contagió 18 personas, las minas que volvían a su casa, el, el, los resúmenes policiales se veía. ¿Eh? Pedazo de pelotudo, ¿cómo que no sabemos? Sí, sabemos muy bien cómo si, llegaron a la infección acá, pedazo imbécil. Y en eso está trabajando el equipo de epidemiología, no para castigar ni condenar, sino ¡Me toco, lo y no para solucionar el problema. Hemos vivido momentos muy duros, días atrás en la ciudad de Ushuaia, con también casos positivos. Y con el esfuerzo de todos, acompañados y conducidos por las medidas del COE, salimos adelante. Y lo mismo va a suceder ahora, vamos a salir adelante. Pero sí tenemos que apelar muchísimo a la responsabilidad personal. Hay normas que tenemos que cumplir para cuidarnos nosotros y cuidar a los demás. Ay, esa fue una disculpa de porquería y la perra seguía y seguía. En este tiempo parecía que nos fuimos relajando y que fuimos dando como que todo estaba bien. Y ese es el peor error. No todo está bien, la pandemia sigue presente. Muchos criticamos y nos enojamos porque vienen los vuelos, pero en esos vuelos vienen medicamentos, vienen insumos para la salud, para cuidarnos, para personas que están muy enfermas. Vuelven estudiantes a sus hogares porque sus padres no les pueden pagar más el alquiler o no tienen más clases o quieren estar cerca de sus afectos. Y han vuelto más de 4.000 personas. Algunos también... Para, para, para, para. Ese corte sí se pudo ver. O sea, el chabón se pisó solo. Dijo... Los vuelos te entiendo, los vuelos te entiendo, porque eso es lo que traen medicamentos, siempre estuvieron desde que empezó la pandemia. Estuvimos cuatro meses con esos vuelos y nunca pasó nada. Pero qué acabas de decir? Acabas de decir que vienen estudiantes, que vinieron con 4000 personas y vos te pensás que de todos esos 4000 y todos esos estudiantes que estás trayendo, uno o dos no van a estar contagiados, pedazo de pelotudo. Era obvio. Era obvio. O sea, ¿qué te costaba? están hablando de que los hoteles no tienen no tienen trabajo bueno meter en un hotel vieja mira y arreglas muchas cosas arreglas que los pelotudos no salgan a pasear y arreglas que los hoteles tengan gente ahí era fácil no era tan difícil no era cuestión de no hay que hacer un puto Einstein para saber eso protestan por los que vienen los camiones pero esos camiones nos traen los alimentos que todos los días los polinos consumimos es por eso que la única salida que tenemos para enfrentar la pandemia es el ser responsables en términos individuales y también colectivos ahora estamos a horas de celebrar el día del amigo se viene el día del amigo y todos se ponen en pedo eh, mis amigos no son borrachos eh, eh. podrán ser garcas, chamulleros, correados, borrachos pero nunca, nunca serán boludos como este gobierno más que nunca si vos querés a tus amigos, tenés que cuidarte vos para cuidar los años. Es por eso que en este contexto hemos tomado algunas medidas que están para cuidarnos. A partir del lunes a las 0 horas, queda totalmente restringido el ingreso y egreso a la ciudad de Río Grande por 7 días. ¿Es en serio? ¿Van a tomar medidas? ¿Las que tuvieran que haber tomado todo este tiempo ¿o que lo tuvieran que haber dejado así como estaba? ¿Van a tomar medidas ahora? ¿En serio? ¿Pero ¿Ustedes piensan que nosotros somos pelotudos? Que, ¿Que nacimos ayer? Este tipo se fue a Ushuaia y se convirtió en uno de ellos, boludo. No, no, no, no, no, no. se convirtió en uno de ellos. ¿Qué, ¿Qué te puedo decir? Ay, Dios, no, pero que gente... Pero volvemos a repetir. Si no es necesario, no tenemos que salir de nuestros hogares. Tenemos que cuidarnos. Y tenemos que ser muy responsables en términos individuales y colectivos y respetar al máximo las medidas de seguridad que permanentemente nos están indicando. Y tenemos que tener la tranquilidad, que gracias a Dios tenemos un equipo de salud de la provincia que nos viene acompañando en todo este proceso y que en los peores momentos nos sacó adelante. Pero, pero ¿qué me está diciendo cabrón? Si acá no habían trabajado, si acá no tuvimos casos. ¿Qué me está diciendo que nos sacaron adelante? en la provincia puede ser en otro lado, en soya pero acá no habíamos tenido casos o sea, ahora se van a tener que poner a laburar de verdad, o sea van a tener que sacar la cochufleta de la silla, el otro va a tener que empezar a mover la morcilla vieja van a tener que hacer algo, algo van a tener que hacer, esto no puede, estar, no puede seguir así acá entonces, no puede ser que en una, en una semana se nos fue toda la mierda, en una semana, en días póngase las pilas papá es por eso que tenemos que confiar, también les pedimos que nos manejemos con la información oficial. Porque muchas veces en distintas redes sociales o distintos grupos hay información que no es real y lo único que hace es acrecentar el pánico. No. Hoy no tenemos que tener pánico. Lo que tenemos que tener es mucha responsabilidad individual, hacer bien lo que tenemos que hacer, tenemos que cuidarnos al máximo. Si nos queremos, como decimos siempre, nosotros mismos y queremos a los demás, nos tenemos que cuidar. <risa> Mierda vieja, mierda, la lavada de manos que se pegó ella el gobernador fue impresionante inclusive asqueroso o sea, se lavó las manos, no dijo nada, no informó nada y dijo pelotudeces, el único que pudo decir, dijo pelotudeces y bueno, así estamos como estamos eh, yo tengo que cerrar mi local, lo vamos a cerrar por una semana porque no quiero que mi viejo se contagie, que mi hijo se contagie, no quiero contagiarme yo eh, es una estupidez lo que pasó, la lavada de manos que hubo acá y sigue estando, no, es impresionante gente pero bueno, yo, yo, yo en realidad quería hacer, quería, hoy quería subir un video de Omegle, la segunda parte como estaba diciendo pero no, no, no, no se pudo, no se pudo porque la verdad que es indignante todo lo que vimos, lo que pasó, lo, lo, la información que se están guardando después viene a criticar las redes sociales, cuando muchas veces las redes sociales dicen muchas verdades y el gobierno oculta como por ejemplo el caso de el policía, de los policías que violaron una nena acá nunca apareció en, lo, en las noticias, nunca apareció en las noticias tuvo que tener crónica, nos tuvimos que enterar por crónica de ese, de ese caso y acá se hicieron a los musas, acá no dijeron hicieron nada entonces no digan que las redes sociales también son culpables, no te digo que algunas veces bardean y bardean de más pero también sirven para, para mostrar cosas que que lo, lo, los medios, si están pagados o, o, o mal informan eh, en, le eche la culpa a, a, a esa gente como por ejemplo, tengo un amigo que, que ya le avisaron de que no, no tiene que ir a trabajar tengo otro amigo que le dijeron que mañana tiene que ir a desinfectar cosas entonces, eh, qué onda, qué está pasando acá ¿Qué, a dónde estamos llegando entonces, bueno, no le echen la culpa al señor Meleya no le eche la culpa a los, a los medios eh, libres así que hágase cargo de su cagada hágase cargo de su cagada póngase dos ojos en cada cachete del culo para que vea la cagada que se está mandando y después de eso, hablamos y bueno gente, voy a tratar de hacer de subir después algo más lindo, más más piola como bueno, como digo, los de omegle ayer, eh, ayer estuve hablando, ayer no, ayer, no me no estuve hablando con Sara y con Ana y le mando un saludo muy grande y seguramente eh, el próximo video va a ser más divertido gente y bueno, un saludo para todos golfos y golfas, nos estamos viendo. Vos sos el e ¿Qué te parece? Mira. Vale. ¿Te gusta? ¿Somos el Literary? E eh. Dale? Ya me Viste, ¿viste como me la cambié de casa de una. Ana, Ana no. Ana que siga ahí. Ay, vas, vas, vas, vas, vas, vas. La. Ella, es la Gryffindor. Ay, Está bien. Es